Hola amigos de K en Acción, les saluda Sara y hoy les traemos un nuevo video. Les saluda Sara y esto es K en Acción, esto es un blog dedicado a la cultura coreana en Panamá y principalmente en temas de cultura coreana, K-pop, K-drama, programas de variedades y mucho más en español. Día 11 de este mes, Diciembre fue que se realizó los Enne Asia Music Award, mejor conocidos como MAMA en estas premiaciones eh, están incluidos varios grupos de K-Pop y también músicos que se están agregando de otros países como Japón, Taiwán y este año incluyeron a Estados Unidos con uno de sus representantes el cual ahora le vamos a hablar quién es y que fue eh, uno de los premiados dentro de la categoría de música internacional dentro de esta premiación quiere decir que este año ya se puede contar con una nominación más ya que estos premios más que todos están enfocados en la música de eh, Asia principalmente Corea y unos otros países que han sumado a todo el tema de los premios y las nominaciones que se Realizan mucho antes para poder escoger a los ganadores, y que en este año, en este año, bueno, vamos a ver quiénes fueron los nominados y los ganadores en las diferentes categorías. Dentro de los invitados de esta premiación para este año eh, se contó con varias figuras como actores. En especial hubo una participación, colaboración. Eh, dentro de un show con uno de los actores de Squid Game eh, y que eh, también formó parte de los invitados a la alfombra roja Lich fue una de las invitadas Lich también es una de las leyendas del K-pop de la primera generación y en esta ocasión eh, estuvo invitada también para los premios para una de las presentaciones bueno, en esta ocasión este año se realizó con poca audiencia pero hubo una audiencia dentro del show que generalmente años anteriores desde sus inicios eh, se hacían en diferentes países eh, ha estado en Japón eh, ha estado en varios países de Asia eh, Hong Kong eh, en varios lugares de Asia que se han presentado los, los premios lastimosamente eh, por la situación actual bueno, se ha tenido que regresar a Corea para eh, la edición 2021. En este caso eh, fue realizado en el Contents World de CJN Entertainment, que es una de las empresas eh, dedicadas a lo que es el entretenimiento musical. En la ciudad de Paju, que es la provincia de Gyeonggi, Gyeonggi-do, eh, dentro de los presentadores invitados a estas premiaciones estuvo Lee hyo eh, Ha dong hoon que eh, es mejor conocido como Ha, -ha y que también este año eh, está recién este mes lanzando su nuevo sencillo que se llama Gap. Jaja eh, es uno de los pocos cantantes eh, de Corea dedicado al género reggae y a veces también un poco de roots en, dentro de sus composiciones eh, musicales y sus producciones musicales que ya ha tenido con anterioridad. Y ya llevaba mucho tiempo de no haber lanzado. Eh, lo que es la parte de su carrera musical eh, no había lanzado ningún álbum y ya se animó para este mes de diciembre aprovechando, todo ha sido como prácticamente ha sido como planeado pareciera planeado <risa> el vídeo musical GAP eh, tiene algo que ver con estos, eh, estos, estas historias que están sucediendo dentro de un festival de premios eh, de actores y es así como de alfombra roja bien sólido el video en verdad me encantó el video y lo bonito de todo es que siempre es un trabajo colaborativo entre amistades de Jaja, porque él también es una persona muy conocida en la televisión coreana. Tiene muchas amistades, tanto actores como cantantes y diferentes personas del mundo del entretenimiento que se sumaron al video musical de Gap. Entre ellos está su amigo Lee Kwan So, que Lee Kwan So eh, también es parte de los miembros de Running Man, que es un programa de variedades muy conocido en Corea y en Asia. Y Todavía se mantiene eh, realizándose. Y bueno, Lee Kuan so, aparte de ser eh, compañero de este programa Variedades, él también es actor y eh, se animó a colaborar en el video musical junto a otros actores más. Hay una lista larga en el video que, que al final se dan los créditos. Súper interesante porque hay un montón de actores nuevos, como ya de mucha trayectoria, colaborando en este video musical. Así que eh, está súper interesante la colaboración de Jaja. Eh, en este video junto a los demás que han conocido a Jaja por largo tiempo y que ya era hora que sacara algo porque en verdad me extrañaba que no había sacado nada y llevaba ya muchísimos años sin sacar ninguna sola canción eh, anteriormente él se trataba de mantener en actividad pero en colaboraciones recientemente también me enteré que estuvo colaborando con eh, la, el videojuego que se llama Que es un juego móvil eh, Team Fight Creo que es de League of Legends Y eh, también se está sumando mucho En el tema de los videojuegos En cuanto a la parte musical Team Fight Tactics eh, Es la voz de uno de los últimos Soundtracks de este juego Móvil junto a otra Chica que no recuerdo El nombre pero hay otra cantante también que en conjunto hicieron la colaboración para la marca de este juego móvil. Este año hubieron muchísimos, muchísimas nominaciones y entre los cuales vamos a estar hablando de los ganadores. En este caso, bueno, obviamente eh, no podía faltar BTS, que puede decirse que son los que más premios llevaron en este, en, este en esta premiación, valga la redundancia ganaron como Artista del Año, Canción del Año, Álbum del Año, Ícono eh, Mundial del Año. Cuatro nominaciones eh, que han llevado con premios. Y eh, también dentro de las eh, elecciones de fan mundiales, eh, hubo un top 10 de elección de fan mundiales entre los cuales estuvieron Straight Kids, NCT Dream, NCT One-To-Seven, obviamente BTS, Blackpink, en este caso Lisa, su representante Seventeen, Pressure y Twice Como mejor nuevo artista estuvo el grupo femenino iESPA Como nuevo artista masculino en HYPE Como mejor grupo femenino ganaron las chicas de Twice eh, Mejor grupo masculino, ya mencionamos BTS Mejor artista femenina IU Mejor artista masculino, en este caso se lo llevó Beckhune de EXO y mejor actuación vocal eh, está IU, que es una chica también con la canción Celebrity. Mejor baile actuación en solitario con la canción de Rose de Blackpink, la canción llamada On The Ground. Y como mejor baile actuación femenino hayespark con la canción Next Level. Esta canción está súper pegada. Como mejor colaboración estuvieron Akmu con la canción Naka junto a IU. Eh, también hubo un artista destacado destacado por la organización coreana de turismo que son las chicas de break girls que también estas chicas este año también dieron mucho de qué hablar por este video que se volvió tendencia de uno de sus videos musicales muy muy viejos y que han ayudado a que las chicas resurgieran de la del, del, de ese hoyo por decirlo así de eh, de lo que estaban pasando como cantantes que ya tenían buen rato de no sacar canciones. Y una canción de ellas fue la que estuvo muy pegada este año y que también de alguna manera hizo tendencia a nivel mundial. Eh, también hay un grupo que toca rock eh, como mejor actuación de banda. Se la ganó Jana B. con una de las canciones que se llama A Thought on an Autumn Night. También en Mejor Hip Hop y Música Urbana ganó Ash Island con la canción Melody Como Mejor Banda Sonora estuvo un cantante, que por cierto este cantante es actor y la canción que pegó principalmente de este actor cantante <ríe> es de uno de los K-dramas llamado Hospital Playlist 2 con la canción I Like You y bueno también hubieron categorías súper interesantes este año porque generalmente se premiaban cantantes, canciones, grupos pero no se premiaban los que trabajan detrás de todas las producciones en este caso hubieron premios como coreógrafo del año que se la llevó un, un coreógrafo llamado Lee Jun Lee como mejor ingeniero del año que obviamente no sabemos porque ahora es que estamos dándole como conocimiento de estos talentos que no se ven con, con relevancia porque obviamente no dan la cara Dentro de las producciones Pero se destacaron este año Como mejor ingeniero del año eh, En la canción de IU La canción Celebrity eh, Hay dos eh, ingenieros Que colaboraron en esta producción Que se llaman Gu Jong Pil Nam Woo. Así que eh, Ese fue mejor eh, ingeniero del año Como mejor director De video del año Estuvo Lung Pen Que bueno, tra entiendo Trabajó en el álbum Butter de BTS Como mejor director del arte de arte del año Mui También también de Butter de BTS También eh, mejor compositor del año Yu Jung Jin Con la canción de las chicas de AESPA Savage Como mejor productor del año Teddy Teddy eh, es uno de los productores Muy conocidos por decirlo Él se puede decir que ha sido cara Porque Teddy ha sido cantante también Así que ya ahora está más dedicado a la producción. En la canción de Blackpink, de, de Lisa, de Blackpink, la canción La Lisa, él estuvo premiado como mejor productor del año. También como mejor productor ejecutivo del año, Van Si Hyuk, que es el famoso eh, productor de los chicos de BTS. Eh, todo el mundo lo conoce también porque es parte, de, o fue, ya no sé si todavía sigue, pero fue parte de la directiva de la empresa que representa a BTS como mejor nuevo artista asiático este año se sumó un talento de Vietnam llamado Juan du Yen primera vez que lo oigo, vamos a ver si lo averiguamos quiénes son como mejor nuevo artista asiático en este caso del país Indonesia un grupo no sé si será un grupo o si será una chica o chico se llama Liodra Liodra, Liodra. Como mejor nuevo artista asiático de Tailandia eh, estuvo Sprite Gu Gigi. Algo así. Son dos talentos que colaboraron allí. Eh, mejor nuevo artista asiático del, de mandarín. No sé por qué dicen mandarín. Debería ser algún país que mandarín es el idioma. Eh, sería Anson Lo. Eh, mejor nuevo artista asiático en este caso del país Japón. Ado. Mejor artista asiático en Vietnam, Juan AP. Mejor artista asiático de Indonesia, Annette. De Tailandia, Tilly Beard. De China, Accused Five. De Japón, Ho-Wan. Y eh, había otro artista asiático favorito, no dicen de qué país, pero Ini. Que primera vez lo escucho, no sabía si se, probablemente sea de Corea. Y en este año se premió a un artista que no es asiático, dentro de la categoría artista internacional favorito, Ed Sheran, que obviamente quien lo conoce a Ed Sheran, eh, es súper conocido acá en, en el continente americano, y, pero también es muy querido en Asia y este año eh, se le dio este premio a este artista, como artista internacional favorito. Obviamente hubieron varias, dentro de las categorías, varias personas que eh, fueron nominados, bueno y al final, Estamos mencionando a los ganadores de los premios Yo creo, y, y si es así Que las votaciones eh, Tuvo más tendencia al Como que probablemente los fans de Daisy No se activaron Porque BTS ganó casi, casi Las categorías donde estaban Se las ganaron todas y yo puedo jurar que estuvieron más allá de, de la expectativa ¿no? en cuanto a votos. Pero ya vi, eh, si te soy sincera, este año eh, fue tendencia en Corea y este año como que el público lo amaba a un, a un nivel eh, inexplicable, tanto que salió en varios programas de televisión. El cantante, el vocalista, porque esto es un grupo, y eh, ahorita también pasé un, vi un video de una de las presentaciones que fue la que ganó este cantante. Eh, pero sí, o sea, day Six a mí me encanta day Six, en verdad que son muy buenos. Pero sí, eh, si sí, sí fue así con votos y no, no sé qué pasó con los fans. Yo este año, te soy sincera, yo no sé qué pasó conmigo porque yo siempre votaba. Y este año yo no me, no me di por enterada a tiempo, cuando me di cuenta ya era muy tarde. Me muy, cuenta muy tarde para votar Dice eh, Si Lisa gano, solo ganó un premio Que fue eso del mismo video Me fue dirigido algo así O sea, no es que le dé hate a BTS Pero lo del álbum de B En 2021 no pegó tanta O sea, para mi opinión Tiene que ganar No Easy de Stray Kids Y no lo, nomi y no lo nominaron Bueno Ahí Te puedo decir Mejor me cero. Porque es que, lo que te estoy diciendo, los votos, como son votos online, digo, ahí es el que vota más. Y no tanto, sí, bueno, miento, miento, miento. ¿Sabes qué pasó este año? Y eso es lo que yo estaba leyendo en la página de ellos. Sí, yo sé que no tiene sentido. Eh, pero va más allá de, de, de, de lo que pueda gustar. Va más allá de eso, porque están hablando de, eh, ¿cómo se le dice esto? Los porcentajes de los votos de, de este año estaban dentro de la clasificación de álbumes vendidos, votaciones online. Era una mezcla, como un mix de tres cosas, eh, que lo explican en la página web de ellos. O sea, estoy hablando de lo que yo leí. Y si es así, obvio, ¿no? BTS va a vender más. Va a vender más que, que los otros grupos. Eh, por la fama que ha tenido a nivel global, más que otros grupos. Por fama, ¿no? Y, y eso jala. Uh, uh. Porque igual un premio no hace a los grupos ser eh, mejores o, más, o menos. Eh, eso es comprobado. O sea, al final la gente te va a apoyar independientemente de si, si eres ya si has ganado un premio o algo. ¿no? Awards Category. Vamos a ver el del álbum del año, que es el de BTS. 40% de evaluación del panel jurado. 20%, de, 20 de ventas digitales de la canción. Más el 20% del récord de ventas más un 10% de los videos musicales, más el 10% del de streaming de la plataforma a nivel global. O sea, ese era el criterio para darle el premio a los artistas. O sea, que un 40%, por decir sí que el 60%, eh, tiraba para lo, lo que es álbumes y lo que es transmisión, streaming. ¿Verdad? Eh, y lo que es videos. Y el 40%, o sea que menos del porcentaje de, era por un panel o un grupo evaluador, que es un jurado calificador. El único que era por votos de la gente web era el de Worldwide Icon of the Year, que fue un 80% de votos que, que equivalían a, a favor del ganador, un 10% de los votos en redes sociales y un 10% en streaming global en plataformas de música estamos hablando de que allí 20% tiraba para el lado de lo que es streaming y redes sociales y el 80% se iba por completo a la gente que votara y yo me di cuenta que también hay alguna cosa como ahí como que floja no sé, tal vez eso, eso afectó mucho eh, a la hora de los votos, por lo menos en el Worldwide Fan Choice Top Ten, los porcentajes de votos eran irrisorios. Estaba eh, era complicado. O sea, si nos íbamos por los fans, los fans no iban a poder salvar a los grupos. O sea, si nos vamos por eso, no los iban a poder ayudar. Por más que votaran y, y, y los fans club se unieran fuerte, porque sé que, eh, por ejemplo, los grupos de, de ICIC, todo esto hay grupos grandes, y se... Y para mí, y para muchos voters, y esa otra canción que sacaron no son tan buenas como Dynamite, que es un tema más. Ahí mandó el marketing. El marketing es lo que está... Pero mira, mira esto. Esto de es los pre-votos que no entendí, pero hu hubieron votaciones previas, es lo que siento aquí, que dice que el total de votos de todos los que votaron a través de la página web Twitter y Apple Music contaban. Para esta cifra. Entonces el porcentaje es el ratio y el final eh, del valor el peso de todos los votos a través de las páginas web, Twitter y Apple Music contaba. Entonces, aquí obvio, de cayó, ¿no? Los votos, ya sabemos eh, quiénes son, número uno. Luego Straight Kit en Hive en City 127 en City Dream 17 Together for Tomorrow Lisa si nos vemos, ellos fueron tendencia este año, todos estos grupos, y principalmente BTS. Y hablo de marketing, no hablo como como fan, hablo como negocio. Marketing, BTS. Kids también. en en 127, obviamente la empresa de ellos, que es la SM Entertainment, jala duro marketing. Seventeen, Tomorrow for Together, que también es de la empresa de BTS. Si sí, Boter es buena, no estoy diciendo que sean malos. Yo, yo te entiendo el punto que tú me explicas. Y es por lo del marketing. O sea, el marketing, tristemente, lo han sabido manejar mejor uno que otros. Y ahí, las redes sociales es lo que lastimosamente jala más. Eh, Lisa, vino con también un 5%. Treasure twice. Mira, ya empieza aquí desde... Desde Rose, porque Rose también estuvo tendencia este año. O sea, estos son votos prácticamente eh, de redes. Yo siento que es más de fanatismo de redes, ¿no? Y luego ya vienen bajando 80s, que también estuvieron este año en tendencia, pero tampoco son tan fuertes en marketing como los otros. Exo, Exo que me sorprende que se han enfriado mucho, pero ahí están dando la batalla. Itzy, tu querida Itzy, también que no se deja. Y ya de ahí vamos restando, no y ahí vamos quitando los porcentajes, unos 6. IU, porque ella es una, ella es una consentida en Corea. O sea, todo el mundo la quiere en Corea. Y si nos vamos por los votos en Corea, ella jala público allá. Red Velvet, también. Icon, me sorprendió Icon, que tiene un buen ratito también de no sacar mucho material. The boys Pero Icon son YG Entertainment, creo, ¿no? YG Entertainment, estamos hablando de... Company, compañía grande. Y ya después vamos viendo los remanentes, mis queridas mamá, con un por ciento. moxtax también los quiero mucho, shiny digamos de que y 84. Me pareció demasiado, demasiado... Eh, o sea, la distribución de los porcentajes tan pobre. Pobre, pobre. Nunca había visto estos porcentajes tan horribles. O sea, hablo de porcentajes. No sé. No sé. Dice. Es que fue. Ay, es buenísima. Sí. ayúdame es muy buena. No. Todos los que están aquí. Eh, en algún momento de este año. Estuvieron. En tendencia. Lee Seung -gi, Que es uno de mis favoritos de balada. Está en el 49. Me sorprendió que estuviera en la lista. Él estuvo creo que en, la, en los nominados. De los top. Eh, etcétera. Los top esos. Que se inventaron. Y Rain también creo. También estaba ahí. Eh. Y hubieron otros votos también, Apple Music Votes A ver, Apple Music también eh, eh, también hubieron... Bueno, esto no dice nada aquí no, Pero, aquí en los nominados, vamos vámonos a los nominados Es lo que tú decías Artistas del año Obvio, ¿no? O sea, aquí hay un mix variado en una sola categoría O sea, estamos hablando desde solistas hasta eh, cantantes indie Así, ¿no? Ajá, sí Cantantes indie, limunji que este año también estuvo pegadísimo en Corea eh, porque ha salido en muchos reality, bueno, en un reality en particular de competencia de canto y eh, salió de ahí y ya de ahí se ha quedado eh, como artista, ¿no? Mm. Yo Yuri también es buenísimo. Eh, Light Zoom, la que tú decías, ¿ves? Light Zoom. Mirae, estos no los conocía. Ponen B en un B, también es. Es que son, si tú te das cuenta, aquí hay como que mucha variedad en una sola nominación. Deberían haber hecho como, como solistas en un lado. O grupos. Artistas o grupos de la, una vaina, esto es de TikTok. Tiktok artist of the Year es Tiktok Están en una sola bolsa tanta gente diferente eh, Canción del Año Canción del Año Bueno, el Canción del Año Es relativo porque eh, ahí va a pesar Las listas del playlist en Corea Aquí va a pesar duro duro el playlist en Corea Y no necesariamente pasa que el playlist eh, La tendencia la llevan los grupos de K-pop Generalmente son eh, artistas eh, independientes o artistas que, que son so, son solistas y a veces pasa bueno que, que rompen tendencias pero no duran mucho no sé por qué pero en corea no sé eh, la balanza no no es tan fuerte en los playlists eh, versus los otros cantantes que pueden tener otros géneros mira tú este grupo y que es D, D, 10 centímetros, están dos veces con dos canciones. Aish es el Ice Lines, ese que le ganó a tu querida Jessie, mi querida Jessie. Por cierto, no lo conocía. si sí, en Corea es eso, eh, es cultural, el voto es muy diferente y creo que la cultura afecta mucho eh, en ese sentido. Es difícil, es difícil. Pero si nos vamos a votos internacionales, la, la balanza se cambia totalmente para bien de los grupos de K-pop, porque obviamente es la costumbre, no lo, la tendencia. Y en Corea es al revés. Los Grupos de K-pop tienen que estar en boga internacional o algo así para que la gente misma coreana diga que ay vamos a apoyar. Y eso es lo que pasó con BTS. Cuando BTS estuvo muchos años como grupo normal, Peleando Para destacarse en Corea Antes, mucho antes Estamos hablando mucho antes de Dynamite Mucho antes de todo esto que ha pasado con ellos Les costó un mundo Un mundo horrible Apenas brincaron a nivel internacional No salían de las listas Y estaban ahí todo el tiempo Más que otros grupos de K-pop Es así triste Pero es cierto y obvio, los, los playlists eh, de los K-dramas y todas las canciones que, que se ven en el día a día en la televisión coreana También eh, son relevantes para, para aspirar a un, a un puesto en una lista de, de canciones Eso también me he dado cuenta y lo he visto con los programas de variedades Yo no sé si has visto un programa que da... Eh, ay, se me olvidó el nombre How do you play con Jujek Suk? que él hace, él ha hecho varias colaboraciones, incluso estuvo, estuvo colaborando con Rey, con Lee el año pasado, pero todo lo que ese señor hace en televisión, en parte musical, incluso él cantó un tiempo con EXO en una canción, y fue dentro de un reality, que es un programa de variedades que él hizo, y eso fue, boom, se dispararon. Ese señor tiene el factor winner, el factor de que lo que... Salga con él en cámara, se dispara y, y es a favor de los grupos. Y muchos grupos han resurgido de la nada en, en algunos en algunos programas de él. Eh, es una persona con mucha credibilidad. Pienso que también eso influye mucho. Mira, ve eh, en Fly también estaban ahí Rain. Yo adoro a Rain, pero él también es un, una generación diferente de K-Pop. Y él ya está en otra onda ahora, como solista, eh, Está haciendo otras cosas, ¿no? Creo que está más de productor y está sacando otros grupos de K-Pop. Somi, eh, Stacy, mira, Stray Kids, Stay On Twice. Este no lo conocía, Jungda. Butch, sí. También debe ser de algún drama. Y el Worldwide, mira, el Worldwide Fine Choice Top 10. Que era el que tú decías. Y. Hubieron varios ganadores. Entiendo. Sí, Rey me gusta esa Switch to me con DYPC. Sí. Dice, tú sabes que Moni es un temón y no ganó nada. Solo porque no la apoyaron. Y el Melody Project que le hizo después Choyun y Dayun es increíble. Sí, sí, sí me acuerdo, también hicieron un, un hicieron un, su versión. Su versión de la canción. Ajá, Rain, NCT Dream, New S, Oh My Girl. Aquí están todas tus favoritas, casi favoritos eh, de los grupos. Que en verdad que eh, hay mucha variedad. Mucha, mucha. Más si lo comparamos con los demás eh, premios de mamas anteriores, esta vuelta sí veo bastante variedad musical. Y grupos nuevos. Y nuevos y, y, y con tiempo también. Best Mail ah, eh, Group, que ganó BTS. Está dura. Está dura. Yo quiero que ganen otros también. Pero, ¿qué vamos a hacerle? Eh, ellos son ganadores. Nuestros favoritos serán ganadores siempre. Y esto no es el fin. Esto es una, una edición de, de muchas que van a venir. Y otra cosa que, que pronto viene fuerte... Un grupo que ya se está promocionando ya hace mucho tiempo. Eh, pero que elevó mucho futuro a hasta Monstax. Monsax está posicionándose ahorita mismo con un... Bueno, no sé si sabías, pero... Bueno, BTS entró al mercado norteamericano eh, con un representante de allá de Estados Unidos muy bueno. Eh, yo lo sigo en redes. Él, él fue el que los empezó a tocar puertas por puertas y que oigan, apoyen esto. Y todo el mundo lo veía como bicho raro. Y que, ah, ¿eso qué es? ¿Qué? ¿Por qué? por qué loco? ¿Eso qué es? Y el man, contra viento y marea, pues, promocionando BTS por todos los Estados Unidos. Hasta que lo consiguió. Yo no sé qué pasó, que después me enteré que ya él no los estaba manejando. Y ya entraron otras, otras firmas, otras cosas. Y ya empezaron a complicarse más en la parte de la empresa de BTS. Pero ahora él está trabajando con los chicos de Monstax. Y los está... Full, full. Ya ahora es menos complicado para él meter el, el, el target de K-pop en la industria norteamericana Y más que todo en los medios televisivos, en los medios de comunicación estadounidenses Porque ya BTS ha roto esa, ese prejuicio que siempre ha estado Incluso yo adoro a Rain Rain fue uno de los primeros artistas de K-pop que incursionó en el mercado norteamericano como cantante Incluso hasta llegó a otros países de Europa y de Asia eh, mucho antes, claro no tenía el, el alcance que ahora estas nuevas tecnologías te dan Y le, y le fue difícil, o sea él viajó, vi, llegó a posicionarse pero no duró Y luego se dedicó a otras cosas y lo que fue de su historia Pero BTS sí aprovechó el momento más idóneo para llegar a donde están ahora Y yo creo que si Rain hubiera empezado en este tiempo estaría al mismo nivel de BTS en cuanto a exposición, porque hablamos de exposición y no de calidad artística. <coughs> También las chicas, mira, estos son más aceptables, mira. Best Female Artists? Y son todas solistas. Creo que aquí pudo haber más nominaciones. Porque hay más solistas en Corea. Más. No solamente son cinco Hay más solistas. ¿Dónde me dejas a Lee Hyori? ¿Dónde me dejas a CL? a dónde me dejas o sea hay más porque nada más hay cinco y en cambio en otras hay un pocotón por decir un montón un montón mucha gente en un, una sola nominación y en otras están poquitas están pobres aquí también está pobre hay más grupos por lo menos darles el gusto de la nominación pero si sí, estamos viendo todas las nominaciones Best dance, best dance Performance Female best, Este está un poco más aceptable Igual hay, Debería haber más grupos Best Vocal Performance best. Aquí está bien Igual No, no sé Falta, falta gente Best Band Performance Day6 Que es donde no ganaron Shana B que fue el ganador Best Hip Hop and Urban Music Realmente me sorprendió qué pasó ahí. Porque ese Ash Island, ni lo conozco. Pero no sé cómo está en Corea. Mino, que pudo haber también estado al mismo nivel que Jesse, probablemente ganarlo él. Pero no, tampoco. Eh, mejor colaboración. Ahí ganó, creo que fue... ACMU. Ajá, fue ACMO con Naka, Veo OST, que es un más, más para este actor, es Cho Jun sok <coughs> Y Lee Ji también estaba dentro de los soundtrack, pero no ganó. Y era uno de los favoritos. O sea, pero es que quién no quiere a Cho Jun sok en Corea. Ajá, y está, de que PWC. Los resultados de los votos de los mamás y la evaluación total cuentan en la categoría K-pop, fueron separados y separadamente verificadas por samil pwc Ahí está la firma que auditora para hacer la transparencia esos son los ganadores y ed sheeran que estuvo también eso me pareció nice en favoritos de artistas internacionales no sé quiénes más estaban compitiendo con él y esto de los grupos de K-Pop de Japón, o sea, J-Pop, porque está en japonés. Eh, Ini y el otro que vi que se llaman O-One oh, oh, o algo así, O-One. Oh, Joy Joy-One, Joy-One, perdón. Joy-One, que también ganaron. Y los otros grupos, de, bueno, artistas de otros países, de Indonesia, Tailandia. Y acá hay los, los, las categorías profesionales que también me gustó, me parece en punto porque al final los grupos de K-pop brillan gracias a todas estas personas que trabajan que no, no se ve su trabajo sino se ve el producto final ¿no? y que tienen que ver con composición y producción esto me pareció súper interesante así es, eso fue los mamás de este año pero esperemos que el otro año estén muchísimo mejor este año sé que hubo público pero fue también un poco restringido Así que gracias por estar aquí. Gracias por comentar. Así que nos vemos en otra ocasión. Bye.